¡Saludos! Soy Israel Banquera. En esta hora les voy a, ayud a ayudar a solucionar el problema de que Windows no tiene permisos o que no tiene acceso al archivo o que se encontró un archivo potencialmente... Bueno, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a, a ejecutar este archivo que descargué ahora para instalarlo. A mí no me había salido nunca este problema, entonces no les había subido el tutorial. Y perdonen que haya grano, no me gusta esa habladera. Eh, me desespera cuando tengo un tutorial y alguien se pone a hablar de cosas que no son. Entonces. Si damos clic derecho a ejecutar como administrador, nos sale, vamos a dar clic en sí y nos sale este archivo. Windows no tiene acceso al dispositivo, ruta de acceso o archivo especificado. Bueno, eh, puede que no tengan los permisos apropiados para tener acceso al elemento. Y si damos doble clic, nos sale otro mensaje que, eso, que puede ser un software eh, virus, o software eh, potencialmente no deseado. Pero sabemos que el archivo no, es, no tiene virus, nada de ello. Entonces, para solucionar este problema, vamos a desactivar el antivirus por unos 5 minutos, que ustedes tengan. Y luego vamos a buscar antivirus aquí. Vamos a buscar antivirus. Mírenlo aquí, el antivirus de, de, de, de Windows, el que viene por defecto en Windows. Si esta opción la encuentran en su antivirus, que es de tercero, también lo pueden hacer. Pero lo mejor es que eh, desactiven el antivirus y hagamos los pasos como se los estoy mostrando yo aquí una vez hecho ello vamos a dar clic en administrar la configuración cuando estemos en esta opción aquí no vamos a desactivar esto vamos a dejarlo tal cual como está aquí listo no lo vayan a desactivar vamos a irnos aquí al final y vamos a agregar vamos a darle clic en agregar o quitar exclusiones damos clic en sí y aquí vamos a agregar la extensión del archivo que queramos ejecutar en este caso vamos a darle clic en agregar y vamos a darle clic en tipo de archivo y vamos a poner que es un punto este. lo pueden poner en mayúscula o minúscula no importa el archivo que yo estoy tratando de ejecutar eh, termina en punto s entonces apenas ponemos es así como está allí y vamos a darle clic en sumar y aquí ya lo tenemos. O sea que los archivos que tengan esta extensión, el software, el, el antivirus los va a dejar pasar sin ningún inconveniente. Vamos a, a darle clic allí. Vamos a, a irnos otra vez a ejecutarlo. Vamos a dar doble clic. Y como pueden ver, damos clic en sí. Como pueden ver ahora sí, deja que lo ejecutemos. Voy a darle clic en siguiente. Y esto lo estoy instalando para hackear el dinero, eh, para subirle un poco de dinero al juego. Entonces vamos a darle clic en siguiente. Vamos a darle clic en rechazar. Cuando estén instalando un software, nunca le den clic en, en aceptar si ya les aparece algo así. Esto de antiguo no sirve para nada. Rechazar. Rechazar. Luego hemos dado clic en omitir a todo. Y eso ha sido todo por hoy. Miren que está funcionando la instalación. Eh, ¿Qué más les digo? Si el video les, les funcionó, pues se pueden suscribir y... O de lo contrario simplemente le dan me gusta y ya no es necesario que se suscriban, no es obligatorio. Entonces hasta la próxima, yo solo sigo con mi instalación y listo, chao chao.